es lo que yo haría si tuviese que cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Durante 7 días te voy a acompañar y enseñar cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenido al día 5. Transforma tu piel. Ya aprendimos lo básico del cuidado de la piel. Ahora vamos a sacarle un poquito de brillo. Y no es más que con los transformadores de la piel. Activos que son multifunción como pueden ser el retinol, el cógico la celaico, el tranexámico. Actúan en diferentes funciones y van a llevar a tu piel a un potencial increíble. Por ejemplo, si tienes rosácea, una combinación de ácido acelaico con retinol va a ser ideal para calmar y fortalecer tu piel. Por el contrario, si tienes manchas, una combinación de anexámico con retinol y otro día de acelaico sería fabuloso. Busca formulaciones que sean multiproducto, es decir, que tengan dos o más de estos en su formulación. Y combina las noches alternas. Tanto en mi perfil como en la zona de destacados tienes varios videos con información de estos activos. Y vuelve mañana para el día C donde vamos a desechar lo que no nos sirve.